¿Y cuánto le cuesta a usted cruzar por aquí? 60 hoyos de cada lado. Con tres pilotes. Con cada pilote. Increíblemente grandes. Arcos de varilla que se van a estar colocando ahí dentro del puente. Bien, estamos aquí en la parte oeste del puente de Cangrejo, lo que era el puente. Hacia allá de aquel lado, es la parte que pertenece al municipio de Sosúa. Entonces, de este lado, la parte oeste del puente, tenemos los trabajadores, así hay gente trabajando. Tenemos gente embarellando. Y aquí detrás pueden ustedes observar la cantidad de varillas que en este momento están preparando los trabajadores que eh, trabajan en la construcción del puente. La cantidad de varillas que eso lleva, más de 60 pilotes de esto, van a ir introducidos en el agua para soportar la estructura del puente de cangrejos donde podrán pasar todo tipo de vehículos pesados como patanas a grandes autobuses y todo tipo de transporte será soportado perfectamente en un puente que será construido para durar cientos de años cuánto arco de eso lleva ¿Cuántas columnas de eso lleva el puente 120 ¿120 columnas? Sí, 60 y 60 de cada lado. Sí. No, pero será la 120 varillas que usted quiere decir. Sí. No, 120 columnas, 120 pilotes. 120 de esos mismo que estamos haciendo. No, oh, pero yo de aquí a Puerto Plata que van a hacer entonces. Eso ah, es para reforzar, para que más nunca se caiga. Aquí para abajo llevan tres para abajo enterrados en la tierra. Wow, pero eso es mucha varilla. 60 eh. hoyos de cada lado. 60 hoyos de cada lado. Con, con tres pilotes, con tres pilotos. Con tres pilotes. Ah, pero es una cosa. Increíblemente grande. Y con una varilla que aguantan un, un avión ahí de fuerza. Pero por ahí pueden pasar camiones cargados como quieran. ¿Ustedes son de aquí, de esa zona, de esa zona? No, capitaleño. ¿Ha venido. trabajado en, en otro puente antes usted? Sí, en el del metro, el teleférico. En el metro, el teleférico y el que va para Santiago, también de, de la capital, el del 9. Ahí como usted se siente después Porque que la obra no, termina viendo a la gente cruzando y que usted trabajó en eso. Oh, eso es un orgullo decir, después que uno pasó y mira, decir a los hijos, esa obra la hizo tu papá, en esa obra trabajé yo. Ah, bueno, sí, que los hijos suyos sepan que usted fue parte de esa parte, obra. sí, de esa obra, Que exacto. sus hijos y el pueblo dominicano va a disfrutar. Exacto. Y la gente de aquí, del Cangrejo, va a disfrutar. ¿Y cómo es el nombre suyo? El mío es Michael Guzmán. Pues gracias por colaborar con el país, apoyando a la gente de Cangrejo para que ya no sufra el de derrumbamiento de puente. Ah, sí, Muy bien, gracias. De un problema puede surgir muchas cosas buenas. El puente se cayó y ha sido algo calamitoso para la mayoría de gente. Sin embargo, ha sido también un buen modo de vida para las personas que andan en los botes cargando eh, la gente aquí. Eh, muchos han conseguido un buen modo de vida, cargando a los pasajeros que necesitan cruzar de un lado a otro. Y me pagan $3,500. o de lo, depende de lo que se, depende de la cantidad de, de la cantidad que se reúna. Sí. No, está flojo el día de hoy, mi don. Y cuando pagan, me pagan porque se van reuniendo todos los, los días 10 y me pagan 3500 o de lo, depende de lo que se depende de la cantidad de, de la cantidad que se reúna. ¿Cómo está usted? Bien. Ok, ¿y qué usted va a hacer del otro lado? ¿Qué usted hace? A trabajar, Yo soy cajera de ahí, de Río Verde. ¿Cajera de qué? De ahí, de negocio Río Verde. Ahí usted tiene que cruzar todos los días por aquí. Todos los días. ¿Cuántas veces usted cruza aquí? Dos veces, a entrar y a salir. A okay. hacer, a tener, a tener. Entonces Usted se pasa el día entero de aquel lado, del lado que pertenece a Sosua. Sí. ¿Y, ¿y cuánto le cuesta a usted cruzar por aquí? 25 pesos. ¿Cobran entonces? 50. 50, 25 para ir, 25 para venir. Sí. Aparte de lo que ¿Y, ¿Y se encuentra conforme usted con ese precio? ¿Está bien? Ajá. Va cruzar, sí, imagínate. Mira, hay que como cruzar como, como quiera. Bueno, aquí tenemos otro que va para el otro lado. Ahora ya va. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, Buenos días. Ah, pero hay muchos pasajeros. Sí, tenemos tenemos otro pasajero allá de aquel lado. Sí. Ya llegamos. Normalmente, ¿cuántos botes simultáneos pueden trabajar aquí? Hasta cinco botes. Aquí tenemos asignado en este lugar de los botes eh, gente que están como salvavidas, que están para cuidar. Si sucede un accidente o algo, esta que está preparada aquí para lanzarse al agua y socorrer inmediatamente en caso de cualquier eventualidad. Bueno, y para cruzar por esta parte, llegar hasta el río, en el, principalmente en el área de cangrejos, ...se cruza por una propiedad privada... ...que la familia gustosamente... ...han cedido al pueblo... ...esta propiedad para que crucen... ...gratuitamente... ...sin ningún tipo de inconvenientes... ...también se nos informa... ...que... ...todos los estudiantes... ...que tienen que cruzar de un lado a otro... Eh, ...del río... ...están cruzando de manera gratuita... ...hubo gente que... ...denunciaron hace pocos días... En ...algunos medios sin medida... ...que se le estaba cobrando a los estudiantes... ...sin embargo... Una persona de entero crédito de este lugar nos ha comentado de que es mentira. Todos los estudiantes están cruzando de manera gratuita, a pesar de que los botes son de propiedad privada, que no tienen nada que ver con el Estado ni con el gobierno, pero ellos deben cruzar por esta propiedad gratuitamente a los estudiantes y también lo cruzan de un lado a otro del río sin ningún costo de nada, absolutamente gratis.